Y bueno amigos, bienvenidos a Cofea TV. Este es un canal en donde estamos intentando hablar de cafés especiales, pero nos estamos concentrando en la producción del grano de café. Durante eh... los pasados cuatro años, nosotros hemos estado visitando Colombia, hemos visitado México, hemos visitado Guatemala, tratando de conocer más a fondo eh, los procesos, y lo que tiene que hacerse para poder conseguir una buena taza de café en nuestra mesa. Eh, nos hemos podido percatar cómo dentro de una industria multibillonaria como la que es la del café especial, desafortunadamente aquellos que más trabajan, aquellos que de sol a sol, llueve, truene, relampaguee, se están esforzando al máximo por sacar la mejor calidad de café. Desafortunadamente son esas personas las que menos ganan en este proceso y en esta industria. El café se vende en la bolsa de valores y por ello en estos momentos los precios que está recibiendo un caficultor por una libra de café es un dólar 40 centavos la libra. Eso ni siquiera da para cubrir los costos de producción que conlleva poder sacar una buena taza. Este es un mundo multibillonario Aquí se procesa el café y son los intermediarios y aquellos quienes los procesan los que están ganando más en esta industria multimillonaria. Personalmente hemos comprado libras de café en los Estados Unidos donde pagamos hasta 20 dólares por una libra y sin embargo el cafecultor... Ese que le toca subir las cuestas con un bulto de 75 kilos, que son 150 libras al hombro, para poder llegar ese café a su destino, al beneficio. Esa gente no está ganando ni siquiera para poder sobrevivir. Entonces la idea nuestra en Cofea TV es poder compartir con ustedes esas historias, para que ustedes vean las caras de esas personas, para que ustedes puedan, dentro de su posibilidad, Comenzar a, se, a sensibilizarse y a entender que la vía para nosotros poder ayudar a un caficultor es a través de nosotros comprar y consumir café especial. Eh, que vayamos a tiendas de cafés especiales, que preguntemos a nuestro barista, a nuestro tostador favorito, que, qué tipo de trato le están dando al caficultor. Porque la idea aquí es de que ellos puedan ganar una vida digna, un sueldo digno, no tienen prestaciones, no tienen cesantía, no tienen seguros médicos, no tienen una pensión cuando se jubilen que pueda ayudarlos a ellos a salir adelante. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos ayudar nosotros a que esto sea un poco más justo? Si nos vas a una tienda de café te invitamos a que vayas conociendo los métodos, todas estas delicias que se están sacando de un café, porque en resumidas cuentas, para nosotros como consumidores es tan fácil como buscar un grano, molerlo, echarle agua caliente o si ya está molido, ponerlo para que se pueda sacar una buena extracción del café. Para ellos esto significa muchísimo más. Así que los invitamos a que vengan hoy con nosotros a conocer episodios que les van a ir acercando y a conocer más a estas personas honorables. Eh, trabajadoras que día a día dan lo mejor de sí para darnos a nosotros, los consumidores, el mejor café. Yo soy Mariquí y esta es Coffee TV. Seguiremos informando. ¿eh? Sigan con nosotros. Dos años atrás, COFEA TV tuvo el privilegio de conocer en la feria de Expo Especiales, hoy en día se llaman Cafés Especiales de Colombia, la feria más grande del país y yo diría que de Sudamérica también. Esta feria tuvimos la fortuna de conocer a directivos de café, de la Asociación de Cafés Especiales Café Salomón, estas personas, a través de mi amiga hoy día y anfitriona, Ana Gloria Rodríguez Triana, por ellos tuve invitación, por ella he tenido invitación aquí a Bruselas Julia. Esta es mi segunda visita y a través de estas visitas yo y el equipo de TV ha podido constatar de primera mano todo el esfuerzo que esta mujer hace y realiza diariamente no solamente para liderar un equipo que pueda sacar la mejor calidad de café. Ella trabaja con 80% de su mano de obra de mujeres caficultoras, mujeres fuertes que están tratando de sacar adelante eh, sus familias, tratando de dar lo mejor para poder recolectar el mejor grano posible. Eh, ella también está viendo los frutos de esa labor. En dos años le ha metido el todo. El 300%, no vamos a decir ni siquiera el 100%, el 300%. Y este año ese 300% ha dado frutos. Porque este año se la ha reconocido como la mejor empresaria del municipio de Pitalito, en Huila, Osela. el de, El departamento el Huila la reconoció a ella y a otras mujeres caficultoras como empresarias de empuje. Todas estas labores están dando frutos. Así que me honra poderla incluir entre mi grupo de amistades. Quiero que la conozcan más a fondo. El año pasado vinimos a conocer su, de primera mano sus eh, procesos de fermentaciones y de lavados de café. Pero este año queremos que conozcan otra parte, la parte del liderazgo, la parte humana de una mujer excepcional y fabulosa. Mi nombre es Ana Gloria Rodríguez Triana, tengo 52 años. Yo viviendo en esta zona hace 28 años con, este, con la misma experiencia en café. Eh, hace cuatro años eh, empecé a implementar procesos para cafés especiales en mi empresa cafetera. Eh, la finca mía se llama eh, Finca Villa Valentina Los Cedros. Estoy ubicada en el corregimiento de Bruselas, municipio de Pitalizos, departamento de Vida Colom y país colombia el, productor, el mayor productor de café especial. Eh, como les contaba, yo llevo ya cuatro años haciendo algunos proyectos en mi empresa cafetera eh, porque quiero trabajar el tema del café especial. Que he implementado en mi finca cafetera, he implementado algunos lotes con, con, una, con unas variedades eh, que dan muy buena taza, como por ejemplo el caturro, el borbón rosado, y también tengo, estoy, estoy trabajando fuertemente con variedad, variedad Colombia, que me gusta mucho, por su producción y por su calidad en taza, y, el, y este año empecé a cultivar el... Castillo, que eh, hemos descubierto que haciendo buenos procesos en Castillo también se alcanza muy buenos puntajes en casa. Eh, mi mano de obra, el 80% son mujeres, porque la mujer es la, es la, la, que, la que más le da la, la calidad a la recolección. Con ellas garantizo que mi, mi recolección sea netamente roja. Por ejemplo, aquí tenemos un lote que es, le faltan como tres o cuatro días para nosotros poder hacerle, hacerle la recolección porque la clave en, en, en todo proceso de calidad es eh, también la parte agronómica, también es la recolección entonces el 80% de, las, de mis recolectoras son mujeres también por, por darle el, la, la oportunidad a ellas de que tengan un, un ingreso extra en su casa, en su, en su vida familiar Además de, de, de, de una buena recolección, eh, también eh, contrato también manos femeninas, porque en, en el beneficiario instalamos unas zarandas para que cuando llegue el café en cereza, ellas también me, me sacan todo lo que es el, el verde y el, y el pintón para garantizar que a, a beneficio va solo café. De, de, de, cierto, de, de cierto color, o sea de, de unos 25-26 grados gris para que para hacer el beneficio. Adquirir la tecnología Ecomil, la tecnología, el eco, el, la tecnología Ecomil es, es un proceso donde el beneficio es, se requiere de muy poquita agua y muy poquito eh, la parte eléctrica, o sea el ahorro es grande, es un proceso ecológico porque ahí no hay ningún grado de, de residuo ni la pulpa, ni la baba que se, se beneficia se va a desperdiciar porque la pulpa la procesamos en compost y la baba también se seca y también hacemos otro compostaje para reintegrarlo aquí a la tierra como materia orgánica. tengo el sistema de secado que es un sistema en bandejas donde garantizo de que el choque de calor no es intenso el, el secado es un secado lento donde ese café que va a entrar a, a ese tipo de, de, de secado es de 15 a 18 días entonces eso hace que los atributos del grano sean más concentrados y, y afloren más al momento de, de, de tostarlo y de catarlo Les vamos a contar qué estamos haciendo aquí con las mujeres de nuestra asociación. Eh, en el sur de Pita, en el Pitalito llegó Nescre, eh, bueno, café Plan, ¿no? El programa se llama Nescafé Plan que, eh, y están asociados con Federación de Cafeteros. Eh, ¿Cuál es la idea de, de, de, de este programa? Hacer renovación de los cafetales con variedades resistentes. En este. En este preciso momento estamos trabajando el Castillo Tampa. Entonces nos buscaron a las asociaciones de las mujeres. Tengo una asociación muy grande en Pitalito que se llama Las Chapoleras. Somos más de 300 asociadas al grupo. Y nos dieron ese programa, eh, implementar 711 mil colinos eh, de, de, de café para poder hacer esa renovación aquí en la zona de Citalito. Eh, somos varios núcleos, somos 12 núcleos en diferentes corregimientos, en Bruselas tenemos dos, dos núcleos en Huacacayo en, en, en, en tenemos dos, en de creo yo hay uno Bueno, es, eh, eh, tenemos varios núcleos así estamos distribuidos de tal forma de que podamos cubrir, hacer un encubrimiento total de la, de la zona de Pitalito para hacer este año la, la renovación esta este renovación va hasta diciembre el año, la idea es que este programa siga durante cuatro años más. Entonces, le agradecemos a Federación y agradecemos mucho a, a, a Anes café que ya tenido en cuenta a las mujeres y que nos, nos dé la oportunidad de que tengamos un ingreso más en nuestra casa. Eh, buenos días, eh, mi nombre es Humberto Barrio Rodríguez, soy agrónomo, trabajo en la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio de Pitalito. Y bueno, el motivo de, de estar involucrado en el proyecto de Nescafé Plan con el Comité de Cafeteros y las Mujeres Chapoleras de acá del municipio de Pitalito es, digamos, colaborar en el tema de la asistencia técnica, de visitar los 12 núcleos que conforman esta asociación, los cuales están involucrados en el proyecto de Nescafé Plan. Nescafé Plan eh, lo que plantea y el, y el propósito del proyecto es dar una renovación al, al café, al sistema cafetero, del municipio de Vitalito donde se van a, a reemplazar eh, cafetales eh, que son digamos eh, que para, por, por, para renovar el café por variedades resistentes a la roya, uh -huh. porque hay muchas variedades que son digamos susceptibles a la roya. entonces la idea de este, de este programa es, es darle esa renovación, el, el programa Nescafé Plan lo que busca es Dar un apoyo, un incentivo al, al productor, donde le paga el 90% de los colinos del café, el productor solo paga el 10%. Entonces eso es lo que se está haciendo. Como, como asistente técnico de la alcaldía, lo que le estoy colaborando en el proyecto la las mujeres chapoleras es dándole la asistencia técnica, eh, colaborándoles en el registro de, del vivero ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, que es una digamos de los requerimientos que el programa les les exige a las mujeres chapoleras, entonces pues desde la alcaldía queremos apoyar el tema de, de ayudarles en el, en el registro porque es importante para el municipio donde las mujeres eh, tengan su trabajo, tengan, se sientan eh, digamos importantes en el sistema de cafetero porque por supuesto que cumplen una función muy importante dentro del renglón de, de, del trabajo en el que es el café. Entonces, pues esa es la idea, apoyarlas y que ellas puedan tener sus propios recursos y sus propios ingresos. Entonces, esa es la idea, de apoyar a todo el, el sistema cafetero y las mujeres chapuleras están en todo el municipio, en diferentes, todos los corregimientos de, del municipio de Vitalito. Muchas gracias. los precios de La verdad es que nosotros, como productores, no estamos recibiendo las ganancias que los intermediarios sí se lo están quedando. Nosotros somos los que producimos, nosotros somos los que cuidamos la tierra, los que cuidamos estas matas, y eso es un sacrificio duro, porque el trabajo es seis días a la semana, llueva, trueno y relampague o haga sol. Está uno aquí porque las matas no no dan tiempo y hay que consentirlas, hay que, que hacer las labores. Y veo uno que va a llevar a su café a, a venderlo y, y son sentados lo que estamos recibiendo. Les... Yo les quiero contar que mi empresa cafetera está certificada, pero no certificada por mí o para mí, está certificada porque una empresa que compra café en la zona, eh, dijeron un grupo de personas, venga, cafeteros, yo los voy a certificar, pero ustedes me venden el café a ¿no? O sea, nosotros estamos amarrados a que eh, Certificarse uno solo como empresa, como, con su unidad cafetera, es muy costoso. Es imposible para uno. Entonces, de todas formas, a uno lo amarran las empresas. ¿sí? Lo amarran por un, por un lado y el otro. Eh, y realmente no es que compense toda la labor que hay que hacer, porque hay que ver la parte ambiental, que no contaminemos, la parte social que sean los salarios eh, eh, justos para las personas que tengan eh, la dotación especial que es la adecuada para las labores de la finca y, ta, y, y también o sea son tantos los requerimientos que la, la, el sobrepeso que le dan a uno no vale la pena son centavos, volví digo, son centavos Entonces, vemos que en otros qué. países una taza de café fácilmente puede valer 8 dólares y aquí no, no, resentí, no recibimos sino centavos, menos del dólar. Entonces, como productor, nunca vamos a poder progresar. Nunca vamos a poder tener una calidad de vida mucho mejor que la que se, que el que se la está tomando el café o el que lo está transformando. Eh, no tenemos acceso a, a, a que nuestros hijos vayan a una educación superior porque es que educar a un hijo es costoso. Aquí en Colombia es costoso educar a un hijo. El sostenimiento de nuestra ciudad, de la matrícula, eso le implicaría a uno vender su tierra para poder divertírselo lo hijo. Entonces yo creo que eh, es bastante injusto. El, merca, el mercado del café no es un mercado justo para nosotros como productores, es un mercado injusto. No nos pagan lo, la, realmente el esfuerzo que nosotros hacemos para que ustedes allá en el exterior se tomen una excelente casa, taza de café. También tengo una otra preocupación y esa es una preocupación personal, es mi vejez. Nosotros como cafeteros no tenemos una seguridad social ni tenemos fijo una pensión. Nosotros no estamos calificando para una pensión porque es que pagar seguridad social es costoso. Sacar una mensualidad para poder pagar salud, riesgos y pensión. Nosotros no con los precios que tenemos de café no lo podemos hacer. Entonces se envejece uno y queda uno a la de Dios. Porque no hay, no tenemos una seguridad para nuestra, para, para nuestra vida. Yo invito a todos los consumidores que les gusta el buen café, compren café especial. Compren café especial. Y cómprenos a nosotros los productores directamente. Quitémonos esa, esa cantidad de intermediarios que hay entre usted y yo. Yo puedo venderle a usted directamente mi café. Necesito que haya un acercamiento. No quiero eh, intermediarios de fulano de tal, o de tal empresa. No, quitemos los que se están enriqueciendo en medio y hagamos un buen trabajo. Usted me compra a en muy buen precio mi café y usted se lleva un excelente café para su casa o para su tierra. Invito a los tostadores extranjeros. Invito a, la, a los turistas que vienen a nuestro país, no compren café, pidan café especial, producido por un cafetero, por, por, por un cafetero que ha hecho un buen proceso, que se sacrifica todo un año para que en cuatro meses usted tenga de, la, de nuestra mejor cosecha una taza de café en su Muchas gracias. Con mucho gusto, amiga María. Te quiero mucho. Te quiero mucho.